Sabemos que podemos llegar a los 100.000 suscriptores este año. Así que vamos a darle con todo. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Les presento lo que va a ser el primer ejercicio del día de hoy. Un ejercicio de límite. Vean que tiene algebraico con trigonométrico y ya la variable tiende a cero. ¿ok? Límite cuando x tiende a cero. De un cosecante de 3x en el numerador, en el denominador, x al cuadrado menos la cotangente al cubo de 2x por la tangente de x. O sea, yo veo esto en un parcial así a primera y a mí me da como un... Me da como un patatus. Yo me quedo ahí como que... ¿Qué es esto? Pintamos toda la casa. ¿No? Eh, cosas de interés. A ver. Con este ejercicio. Primero, tú tienes que analizar y ver por dónde va el asunto. ¿Qué podemos ir eh, realmente teniendo en consideración? En el numerador, cosecante. Pero el argumento es 3 veces x. ¿Ok? Cosecante es el inverso del seno. ¿Y por qué arriba me daría 0 cuando yo evalúo? Recuerda que tú tienes que evaluar el límite al principio en el, el, a donde tiende la, la variable. Eh, porque esto sería una indeterminación rara, porque esto es 1 sobre el seno. Y al ser 1 sobre el seno, arriba de hecho se puede decir que 1 sobre 0 tiende, entre comillas, a infinito. Pero entonces para nosotros, ya por ahí nos da un indicio de que esto lo vamos a tener que cambiar a seno sí o sí. El límite notable que podemos utilizar, normalmente muchos profesores lo permiten el límite notable cuando x tiende a cero es seno de x sobre x. Mm, ok, en el denominador, Dios mío, cotangente a la 3, pero mira, hay una resta primero. Interpreta por favor la expresión, mira lo que voy a sacar de aquí un momentico. Tú, antes de empezar a escribir cualquier cosa, porque la gente trabaja de forma mecánica, porque somos unos robots a veces, ¿cierto? Primero interpreta, compadre, que aquí tienes un menos. Mira que lo resalté en rojo, así chillón. Ese negativo me está diciendo que tengo X al cuadrado menos este producto. ¿Ok? Esto es un producto. Yo no puedo cancelar cosas arriba y abajo. Lo he visto. Imagínense, por favor, por un momento, que de repente nos coloquen esto por la tangente de X. Imagínate, he visto en la Villa del Señor a personas haciendo esto, cancelando esto con esto. Ya o sea, No. Aquí abajo tienes una resta y esto no está factorizando, a, no está multiplicando a toda la expresión. O sea, tú no tienes, por, por ejemplo, todo así multiplicando para que tú puedas cancelar. Cuidado con los errores típicos algebraicos que solemos cometer. Yo también cometí eso cuando estaba al principio estudiando y a partir de ahí me dije, ¿sabes qué? Ten más cuidado con esto, no vayas a cometer esos errores garrafales. Ahora... Miren que los argumentos todos son diferentes. Esa es otra cosa poderosa. Arriba tienes de 3X. El argumento de abajo es 2X el de la tangente es X sola. O sea, la cotangente abajo es 3X, arriba es cosecante de... Eh, sorry, la cotangente al cubo de 2X, la cosecante de 3X y la tangente es de X. Entonces, porfa, antes de ser unos zetos por favor, analicemos qué tenemos para poder establecer una ruta, un plan de acción. ¿Por dónde te vas a lanzar? Ok. Bueno, nombre del padre, el hijo. Este panel lo voy a transformar en 1 sobre el seno. 1 sobre el seno de 3x. Vamos a ver qué pasa. Y este panel aquí abajo, cotangente, es el inverso de la tangente. En vez de colocar 1 sobre la tangente, voy a lanzar de una vez el inverso de la tangente, que es, es coseno sobre el seno. Pero mire que quedarían al cubo. Coseno al cubo y seno al cubo de 2X. Y este pana es seno sobre coseno. Entonces tú puedes hacer un primer cambio ahí directamente. Tú puedes agarrar y lanzarte y decir lo siguiente. Bueno, ven acá. Con permisa, voy a copiar esto. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up.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 Eh, ok, arriba Venga acá un momentico Arriba dijimos que íbamos a transformar esto Como 1 sobre el seno Entonces, un momentico, con permiso Voy a colocar aquí 1 sobre el seno de 3x Ok, tenemos aquí 1 sobre el seno de 3x Chill Ya salió Abajo Cotangente a la 3 Bueno, borremos esto que está aquí Cotangente elevado a la 3 Recuerda que si está elevado a la 3 tendríamos que tener, valga la redundancia, arriba en el numerador, coseno a la 3 de 2x y seno a la 3 de 2x también. Entonces, cuidadito, cuidadito, porque están ambos elevados a la 3. Y miren que el negativo se lo voy a poner ahora en el medio de la fracción, por si acaso, por notación matemática. Y la tangente, en este caso, por tangente, eh, seno sobre coseno y la tangente como está elevado a la 1 y el argumento es x pues entonces nos quedaría seno de x ok, seno de x sobre el coseno de x chill hermano, a partir de aquí álgebra, es más, si tú quieres ven acá un momentico, ol olvídate olvídala mejor, olvídala chiste malo el día número 1, es como que si tú quisieras estar reescribiendo esto algebraicamente ¿quién te iba a ti que estamos trabajando el límite? El, el que no maneje álgebra, el límite se cae, pero fácil. Imagínate que tenemos esto. Yo te digo, mira, reescribamos esta expresión a lo mínimo posible. O sea, álgebra y trigonometría. Expresiones trigonométricas para ir reescribiendo, agrupando, trabajando. Pero eso no tiene nada que ver con límite por ahora. Yo puedo tra seguir trabajando aquí. Aquí tengo un producto, resto las fracciones, puedo aplicar doble C. Yo puedo hacer eso sin problema. Es más, vean lo que voy a hacer. Voy a, voy a, ¿Sabes que Voy a trabajar esto sin el límite un momentico para que veas que el detalle está en la manera en que nosotros podemos entender lo que pasa algebraicamente. En el examen, obvio, le voy a colocar los límites ahorita, pero yo, yo quiero que ustedes per, se percaten de dónde está el área de oportunidad de mejora y dónde tienes que prestarle atención para que no te vayas a equivocar. Ok, en el denominador, eh, seno al cubo de 2x por coseno de x podría decirse que es lo que me va a quedar de denominador completo. So, voy, a voy a quitar esto de acá, voy a organizar esto un momentico porque quiero y porque puedo pensarlo un momento como si fuese algo netamente algebraico para ver dónde puedo organizar mejor la información. Y mira que estoy lanzando por un camino que a mí básicamente me puede, con puede ser conveniente, a ti puede que no. Entonces, si yo hago resta de fracciones en el denominador, x al cuadrado por seno al cubo de 2x por coseno de x. Mira, si a mí me da la gana, yo puedo hacer esto. Seno al cubo de 2x por coseno de x, sin problema, si a mí me provoca, queda así, menos este menos de aquí es este menos que estoy escribiendo. Mira que hice simplemente fue este por todo este denominador, menos estos dos que están multiplicándose. Entonces, sería coseno a la 3 de 2x por seno de x, y todo esto dividido, todo esto, dividido entre seno a la 3 de 2x por coseno de x. ¿Tú sabes por qué quiero hacer esto así? Porque quiero demostrarte, quiero mostrarte quién rayos me está fastidiando a mí para la indeterminación, quién me genera mis inconvenientes en mi ejercicio, para que tú tengas como propósito, ¿A dónde tú vas a buscar reescribir esto? ¿Ok? Mira que x en mi límite tiende a 0. Y al, fina, al principio teníamos cosecante, cotangente y tangente, pero si x tiende a cero y yo transformo todo en senos y cosenos, si yo llego a colocar en la x un 0, para el coseno no le pasa nada. El coseno se queda así como que relajado. Coseno de 0 es 1. El problema es el seno. Entonces mira que coseno a la 3 de 2x no te interesa. El problema es este seno que está aquí, porque seno de 0 es 0 y 0 por algo se va. Esto, por más que sea 1, se afecta. Mm, ok. Y aquí este coseno. No me importa. O sea, el coseno en el fondo no es el que me está generando problema Esto es para que tú entiendas para dónde vamos. Cuando tú vas a hacer un ejercicio, tienes que establecer una ruta, un plan de acción y saber qué es lo que está pasando, quién te está perjudicando. ¿Sabes qué? Voy a aplicarle doble C a esto. ¿Por qué? Porque soy es yo. <risa> Porque quiero y porque puedo. Si yo le aplico doble C a esa expresión, mira. Todo esto sería 1, 1 por este denominador que me quedaría esto arriba. Y seno de 3X por todo esto aquí abajo. ¿Puede hacerse? Claro que se puede hacer. Mira. Si a mí me provoca eso sin problema, se puede hacer. Mira. ¡Pam! Este que está aquí y aquí me quedaría seno de 3x. Atención, por favor, seno de 3x que va a multiplicar a quién? Seno de 3x, si yo quiero, puedo decir que va a multiplicar a todo ese denominador que yo tenía ahí, chamo. Mira, mira, mira, mira. Desde el principio tú pudiste haber transformado el seno al cubo de 2x, pero mira que yo no lo he hecho todavía porque quería mostrarte algo. De que matemáticamente tú puedes tener varios caminos para resolver el ejercicio y te da lo mismo. Lo importante es que tengas claridad en los procesos algebraico que estés implementando. Y mira cómo toda la expresión se puede transformar para acá. ¿De acuerdo? Ahora, ¡ay, loco, ¿y ahora qué hago? Huh. Cuidadito con querer... No puedes sacar factor común seno de X aquí. No, seno de 3X no puedes sacar factor común acá. Aquí se tranca el serrucho un poco. Algebraicamente. Repito, algebraicamente se tranca el serrucho. Uno dice, bueno, ya va, ¿yo qué puedo hacer aquí ahora con expresiones trigonométricas para poder reescribir las cosas? Entonces me voy a devolver un pelo para empezar a decirte, mira, con límites que hace el asunto. Por favor no te me vayas a, en el examen no le vayas a hacer las operaciones a un profesor sin los del límite. Yo lo que quise decirte ahorita con estas expresiones que están aquí abajo es que algebraicamente tú tienes que saber qué está pasando. Entonces mira, después de esta dijimos que podíamos representarlo así. Esto fue pura álgebra, para que tú entiendas que el detalle es álgebra y no los límites, ¿ok? Mira que quedaría esta expresión acá. Límite de todo esto. ¿Y esto va a ser igual a quién? En este caso tú dices, bueno, después de aquí hicimos la doble C y me quedó este. Ok, ven acá, vamos a quedarnos con este panita. Ok. Y básicamente sería aquí límite de todo este. ¿Okay? Déjame que voy a colocarle aquí un segundito a esto. Y voy a reorganizar este pana para acá. Para colocar allí el bello y precioso límite cuando x tiende a cero. Entonces miren que matemáticamente tú vas transformando la expresión que tienes. Y aquí quedaría básicamente como que puros senos y cosenos. Y todavía tengo argumentos distintos. No hemos trabajado nada. Mira que nos quedó seno a la 3 de 2x, aquí coseno a la 3 de 2x, aquí coseno de x, seno de 3x. Entonces tú dices, Dios mío, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy a lanzar? Ok. Hasta aquí espero que vaya quedando claro el asunto. Voy a quitar entonces la parte algebraica. Dame un segundito que voy a quitar esta parte algebraica de acá para que tengamos secuencia del ejercicio. ¿Ok? Resulta que aquí es donde viene el detalle técnico. Tú puedes, sin problema, decir que el seno de 2x, si esto no tuviese esto elevado a la 3 seno de 2x, mira esto, ven acá, ven acá seno de 2x el seno del ángulo doble, entonces esto es dos veces el seno de x por el coseno de x ¿Mm? inserte stick de Messi me sirve porque si esto está elevado a la 3 es como que si todo esto estuviera elevado a la 3 quiere decir que todo esto elevado a la 3 Quiere decir que yo podría sin problema transformar esto como 8 veces el seno a la 3 de x por el coseno a la 3 de x. ¿Quién me dice que no puedo hacer eso? Sí se puede hacer. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Ven acá. Si tú quieres esto, este seno de 3, seno a la 3, quise decir, seno a la 3 de 2x, puedes cambiarlo por esto. Y este que está aquí también, seno a la 3 de 2x, lo puedes cambiar por esto. ¿Qué beneficio te va a traer? Mira, tú básicamente tienes aquí un inconveniente técnico. ¿Ok? Tienes un inconveniente técnico. ¿Quién te está estorbando? ¿Quién te molesta? ¿El seno? ¿El coseno no? El coseno de 0 es 1. Entonces tú ves a la gente aquí enredadísima con este coseno de la 3 de 2X. ¡Ay, Dios mío! Que, que Dios me agarre confesado. Vean esto, porfa. Si yo te llego a decir a ti que el coseno de 2X por trigonometría es el coseno al cuadrado de X menos el seno al cuadrado de X, se han, se han visto casos de gente extraviada en la villa del Señor de que elevan eso a la 3 y entonces colocan todo esto elevado a la 3. Qué pecado esas personas que desarrollan este diferencia de un tri eh, el trinomio de una diferencia, el, el cubo de una diferencia. Es una locura, pero no es necesario. Mira, te digo, para que tú en un parcial sepas por dónde te tienes que meter, piensa, porfa, no, no seas un robot, piensa. Esto no lo necesito hacer porque yo cuando ponga el 0 aquí, coseno al cubo de 2x es coseno de, al cubo de 0 y coseno de 0 es 1 y al cubo me da 1. Este pana no me estorbo, yo, me lo, yo lo puedo mantener así hasta el final. No tengo que irlo sustituyendo. El que a mí me fastidia es el seno. Ok. Mm. Ven acá entonces. Si yo puedo cambiar el seno al cubo de 2x, seno al cubo de 2x es lo mismo que seno de 2x elevado a la 3 por notación. Si yo puedo cambiar eso por esto que está aquí, permiso que vamos a reescribirlo entonces. ¡Pin! Resulta que este límite aquí, yo podría quitar esto y me quedaría 8 veces el seno... ¿El seno de quién? El seno al cubo de X por coseno al cubo de X por el coseno de X. Y coseno al cubo por coseno, o sea, es coseno a la 4 entonces arriba puedo decir que eso es un 8 ahí que está quedando y dejo un solo coseno de coseno a la 4 entonces esto lo puedo organizar aquí y me queda aquí coseno a la 4 de esto okay. ¿Beneficia? Sí, sí te beneficia porque tu propósito es que el seno te quede solamente con la X para que puedas hacer operaciones algebraicas con él no te sirve de nada que te quede el seno de otro valor este seno de 3X que está aquí, déjalo ahí tranquilito. Él no está fastidiándote en lo absoluto. Él ahorita viene y te dice, mira pana, ¿sabes qué? Tú puedes trabajar conmigo con un límite notable. Y tú, ah sí, sí se sí, sí puede. Ah, qué fino. Ven acá. Ahorita vamos, a hablar, ahorita vamos a hablar de este seno de 3X que está aquí. Porque él está multiplicando a todo. Entonces eso te beneficia y lo puedes separar ahorita como si fuese una especie de límite notable. Ahorita vamos a ver cuál es la expresión que a nosotros nos conviene. Entonces tú dices, bueno chamo. Ahora, este que está aquí abajo, este seno a la 3 también necesitamos transformarlo. Y mira que seno a la 3 de 2x iba a quedar 8 seno al cubo. Voy a escribirlo. Este panita quedaría 8 seno al cubo. ¿De quién? De x por coseno al cubo de x por el coseno de x que está aquí. Que me quedaría por coseno de x aquí. Lo voy a escribir a propósito. Por el x al cuadrado que está al principio. Entonces miren por favor que el seno al cubo, que es lo que estoy pintando de rojo, es esto que está aquí que estoy pintando de rojo. Entonces yo puedo juntar y organizar y decir, yo lo voy a escribir así, 8x cuadrado, el orden no me altera el producto, entonces voy a colocar aquí 8x al cuadrado, seno al cubo de x por coseno a la 4 de x eso es todo lo que me quedaría aquí abajo y eso es trigonometría con álgebra no es un límite no me le eche la culpa a los límites que los límites no, no te han hecho nada ok entonces tú dices ah qué fino ven acá entonces sí es verdad lo puedo transformar quiere decir que en el denominador en el denominador vamos a echar esto un poquito para la izquierda ok mira voy a echar esto un poquito para acá ¿Por qué? Porque aquí me quedaría 8, ¿ok? Aquí me quedaría un 8x al cuadrado seno al cubo de x por coseno a la 4 de x. Intenté hacerlo lo más paso a paso posible para que sepas por qué estoy escribiendo esto, ¿vale? Entonces mira que para nosotros matemáticamente ese proceso ya se va viendo como más familiar. ¿Por qué más familiar? ¿Por qué le digo así? Loco, porque... Yo tengo términos en el denominador que si quiero puedo sacar factor común. O sea, este pana que está aquí, mira, ay, yo tengo aquí seno de x. Y aquí ahora tengo seno al cubo de x. Como tiene el mismo argumento, como este tiene el mismo argumento que este, sí lo puedo factorizar. Si sí puedo sacar factor común, seno de x al menos, y me quedaría el coseno tranquilo. Sin nada que lo estorbe. Ah, pero entonces ven acá. Vamos a hacer esto en otro paso. ¿Ok? Vamos a hacer esto en otro paso. Atención, por favor, que para nosotros lo que nos quedaría básicamente es el límite. Vean, vean cómo va. va. El orden es, inneces, es necesario. El orden. Qué que bonito que un profesor te evalúe bien. Eh, hay que ser ordenado, organizado en el proceso. Chamo, eso no es de la noche a la mañana. Eso hay que trabajarlo. Hay gente que tiene pizarras digitales y escribe feo con pizarras digitales. Eso ya es... Problema del, del individuo. Tú necesitas empezar a escribir ordenado en un examen. Aprovecha que tienes tu lápiz y tus cositas para que el profesor entienda qué estás haciendo en cada proceso. Tú no estás dibujando garabatos. Dame el favor. Tú eres un universitario, un estudiante, un profesional. Ya está escribiendo feo. Si saco seno de X factor común, mira que el seno a la 3 me quedaría ahora seno al cuadrado. ¿Ok? Listo. Y este pana que está aquí, pues si yo le quito un seno de x, pues me quedaría solito, solito, solito, coseno al cubo, ¿ok? Coseno al cubo y ya. Entonces esto todo, como le estoy sacando un factor común, seno cuadrado, eh, seno de x, mira, al colocar yo aquí seno de x, ahí sí está factorizado. Puedo volarme este pana que está aquí arriba. Uh, qué cool. Puedo volarlo. Sí, me lo puedo volar. Apaguen las luces, ya puedo quitar uno al menos. El seno es el que te estorba. Por eso es que es importante trabajarlo, tra trabajarlo a él. Ahora ven acá, aquí abajo ya no tiene, eh, esto que está aquí ya no tiene una indeterminación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo en este, todo esto, si yo evalúo el 0 aquí, si 0, 0, 8 por 0, 0, seno de 0 es 0, sí, sí, sí, todo esto es 0. Pero 0 menos este da menos 1. O sea, esto cuando yo coloco el 0, coseno al cubo de 2 por 0 es 0, coseno al cubo de 0, sería coseno de 0 que es 1, al cubo da 1. Y 0, todo esto que está aquí abajo, 0 menos 1, todo ese corchete da menos 1. Tú te estás dando cuenta que ese factor común fue vital. Ahí te percatas para dónde vas tú. No seas un robot. Gracias. Ahí te das cuenta y tú dices, brutal porque ya con este pana, ya... Me, no me estorba y ya tengo un, un seno que me está fastidiando, entonces puedo separar esto en varios límites, puedo trabajar en límites notables y este pan al final es menos uno, o sea, ¿cuál es el rollo? Ya ese es el golazo y mira todo lo que hicimos algebraicamente para poder llegar allí y quise hacerlo paso a paso como Luis Fonsi despacito sin ritmo, pero con clase y con estilo, <risa> para que entiendas qué es lo que está sucediendo, entonces ven acá todo esto, todo esto, tú puedes agarrarle al profesor y decirle lo siguiente. Bueno, este pana que está aquí ya no, me, ya no lo requiero. Este pana que está aquí ya no está elevado a la 3. ¿Ok? Ahora estaría elevado a la 2. Y tú puedes empezar a trabajar esto por límites que puedes ir separando. ¿Ok? Puedes separar esto. ¿Por qué? Pana, porque tú puedes decir que esto es el límite de 1 un, de sobre, si quieres, de 1 sobre el seno de 3x. El 8 lo puedes sacar del límite también. Álgebra. El 8, propiedad del límite este 8 por ser constante multiplicando el 8. Así que, ¡ay, permiso! Lo saco de ahí. No pasa nada. Mira que quise hacer esto a propósito para que vieras que voy a separarlo en producto de, en producto de fracciones. Eh, lo voy a colocar entonces arriba. El de, el de arriba, este seno, al cuadrado de todo esto. ¿Ok? Y este que está aquí... No, ¿sabes que Voy a colocar este mejor de este lado a propósito para que veas algo. Y este pana que está aquí, en un límite aparte. Uno sobre eso. ¿Ok? Mira. pam pam, Voy a quitarlo aquí. Me va a quedar aquí así. Plin, Por... Y coloco aquí uno sobre esto. ¿Quién me dijo que no? ¿Cuál es el problema? El límite... Si yo separo este límite de aquí, límite cuando aquí tiende a cero de esto... Es menos uno. Ah, vale el problema? Ya lo tengo. Entonces puedo ir separando límites en el asunto. Qué bonito. No. Qué lindo lo lindo. Entonces ven acá para que veas algo que voy a escribirte. Porque quiero que esto se entienda al máximo. ¿Ok? Para que tú veas que todo tiene una razón de ser. Todo tiene un trasfondo. Algo elegante. Y tú dices lo siguiente. ¿Ok? Ven acá. Y tú dices... A ver, pam, pam, pam, observa por favor, voy a sacar esto de aquí y... Ah, no, qué bonito, qué bello, qué elegancia. Mira, lo que es el arte, el arte puro, límite cuando X tiende a cero de todo esto. If I want. Por límite, si me provoca, límite cuando X tiende a cero de todo esto. Si me provoca, puedo separarlo, pero ahorita te voy a decir que no te conviene en el fondo separarlo con este que está aquí. Ya te voy a decir por qué. Pero esto lo puedes hacer. Pero en el camino te, das, te vas dando cuenta de qué cosas te benefician y qué cosas no. Chamo, Se basa en la toma de decisiones que tú tienes. ¿Ok? Todo esto se basa en la toma de decisiones que tú vas teniendo. Entonces mira, este límite que está aquí. Con permiso, dijo Monchito, como dirían por ahí. Esta cosa es igual a quién? A menos uno. Carita feliz. Quiere decir que todo esto, esto es menos uno. ¿Por qué? Evalúalo para que tú veas. Evalúalo. Arriba es 1. Abajo. 0 eh, al cuadrado es 0. Seno de 0 es 0. 0 por esta cosa es 0, pero menos esto. ¡Ay, qué bonito! 0 aquí. Coseno al cubo de 0 es 1 por el negativo, menos 1. Y 1 entre menos 1, menos 1. ¡Bello! Olvídalo. Ahora vente para acá. Ese menos 1, este menos 1... Como es, el es un factor, por propiedad de límite, se lo voy a poner al, menos al 8 que está afuera y me va a quedar menos 8. Entonces, vean por favor esto. Estoy haciendo pasos extras para entender el tema más a fondo. Yo no quiero que tú seas un robot, siempre te lo he dicho. Yo quiero que tú pienses, yo quiero que tú razones el porqué de las cosas, el de dónde sale algo, por qué se puede hacer así, por qué no. Entonces, miren cómo de aquí... Tú dices, ok, yo puedo colocar esto aquí afuera como si fuese un menos 8. ¿Cuál es el problema? Ajá. ¿Y ahora qué hago con esta cosa? Bueno, el coseno. <ríe> el coseno a la 4 de X, eso, eso ni me va ni me viene. Bien pueda. Coseno a la 4 de X ni me va ni me viene. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Nada? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, en este caso, tú dices, bueno, permiso, este coseno a la 4 de X, yo puedo agarrar y decir, pana, ven acá un segundito, esto es límite cuando X tiende a 0 de coseno a la 4 de X, si quiero. Y si yo pongo ahí un 0, coseno es 0 es 1, 1 a la 4 es 1. O sea, ese límite para nosotros es como que si no estuviera, no estuviera. ¿Me explico? No, no lo necesito. Entonces, si esto es 1, ven acá. Ok. Este pana es 1. ¿Qué me quedó? Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre el seno de 3x. Y aquí tengo este panita que está aquí, que es seno cuadrado de x. Mm, ok. ¿Tú te diste cuenta de todo lo que teníamos hace rato? Ven acá, ven acá. Yo quiero que tú veas todo esto. ¿Tú te diste cuenta de todo lo que teníamos hace rato? Que de aquí lo llevamos para acá, de aquí lo escribimos acá, de aquí lo bajamos. Álgebra, álgebra. Trigonometría hermosa, álgebra y trigonometría hermosa, mira, arte, qué cosa tan, er tan espectacular y que tú vayas en orden y organizando. Ojo, esta no es la única forma de hacer las cosas. Existen diferentes caminos, diferentes métodos, diferentes maneras de llegar al resultado y tú ves cuántos pasos quieres hacer y cuántos pasos quieres implementar. Esa es tu decisión. Entonces, cuando llegamos acá, mira, este límite fue menos 1, empezamos a reescribir, a organizar, pues el límite con el coseno que está multiplicando lo puedo sacar de allí, ahora me queda esto. Bueno, aquí tengo varios caminos, porque los caminos de la vida, aquí en serio tenemos varios caminos. Mira, esto me da 1 entre 0, esto es infinito, y esto me da 0, esto es infinito por 0, eso es indeterminado. Vamos a unirlo otra vez, para que veas algo. Porque por propiedad de límite, si a ti te da la gana, tú puedes volver a, a, a expresarlo así, mira. Vamos a unir a esto, ¿ok? Pling. ¿Cómo quedaría unido si yo voy a multiplicar 1 sobre el seno de 3x por seno cuadrado? Pues es como que si yo colocara allí el seno cuadrado, un momentico. Mira que el seno está arriba al cuadrado y abajo no. Mm, ok. Pero, ¿por qué lo uní? Porque quiero que te percates de esto. Imagínate que ahora el ejercicio en un parcial fuese esto. Mira que esto es otro ejercicio más. O sea, estamos haciendo varios ejercicios en uno solo. Varios límites en uno solo. Mira, ahora tienes esta belleza que está aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Será que esto yo puedo decir que eso es menos 8 por el límite cuando x tiende a 0 de quién? Esto ya de aquí en adelante la gente tiene que saber cómo se resuelve esto. Esto es seno de x por seno de x. Y abajo tengo seno de 3x Ah, entonces yo podría, mira, mira, mira. Yo podría pensar esto como tres expresiones. Mira. Si yo divido a este pana aquí abajo, mira, mira, voy a agregárselo en rojito. Si yo divido a este pana aquí abajo entre 3x, voy a poder con construir ahí un límite notable. Pero yo dividí el denominador entre 3x, tengo que dividir el numerador entre 3x. ¡Uh! ¡Qué cool! Ok. Arriba, arriba no puede ser qué cosa tan espectacular. Yo puedo agarrar el 3x, mira, el 3x del numerador y como es una multiplicación ponérselo a uno solo. Ok. Ponérselo a uno solo y de aquí decir como que estoy multiplicando eso por el 3x. Y mira que me queda este seno de x solo multiplicando. Ese seno de x que deja aquí. Ok. Pero yo necesito que aquí me quede este 3. Ah, no, pero es que yo el 3 se lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque seno de x entre x. Ah, claro. Entonces yo puedo agarrar este 3 de aquí, quitarlo y decir que eso es como un tercio. ¿Sí o no? ¿Me, me explico? Mira cómo organizas las cosas algebraicamente bajo tu conveniencia parece que es una cosa elegante arte puro y tú dices, bueno, esto es un tercio esto es un tercio que multiplica mira, voy a ponerlo así más bonito todavía, un tercio que multiplica al seno de x sobre x por seno de x sobre esta otra cosa bueno, el un tercio, ven acá el un tercio que está multiplicando todo esto sale y me quedaría menos ocho tercios y yo puedo para a los profes, por favor, en un parcial les agradezco que le cumplan sus caprichos. Si usted, lo, si usted a mí me lo pone ahí una vez, este me da cero, este me da uno, este me da uno y con este me da cero. Y entonces el resultado de este límite, si hace rato te diste cuenta que es cero, brutal. ¿ok? Pero a los profes, hazle las cosas con calma, con amor, con dedicación. Imagínate que le estás escribiendo una carta de amor a tu profe. ¿En serio? ¿Por qué? Porque a ellos les gustan que tú le coloques las cosas. Bien, bien organizaditas. Mira, esto yo puedo decir que esto es menos ocho tercios. Del límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De seno de x entre x. Mira que voy a separar esto en tres límites. Mira cómo lo voy a escribir. Atención, por favor. Voy a separar, voy a quitar este límite de aquí. Eso es 8 tercios que multiplica a quién. Observa, please. Yo puedo separar eso por propiedades de límites en tres límites. Quiere decir, límite cuando... mira Límite cuando x tiende a 0 de este, límite cuando x tiende a 0 de este y límite cuando x tiende a cero del de abajo. Qué hermoso, qué bonito. ¿Por qué? Porque este límite notable esto vale 1, este de abajo el límite notable vale 1 también, porque es el, el argumento del seno es igual al, al factor que está dividiendo y me queda esta belleza. No, tú me estás echando broma, ¿no? Yo no te estoy echando broma, te estoy hablando en serio. Me queda menos 8 tercios. O sea, todo eso... Mira, mira, mira. Mira acá. Menos 8 tercios por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x. Ay, esto es cero. Por algo, 0. Qué bonito. Qué bonita la matemática. Ahora, ahora, tú me estás diciendo a mí que todo ese límite dio cero. Ojo, yo me fui por un camino extenso con calma. ¿Ok? Y estamos encontrando que lo que tenía. Tú tienes que cerrar el ejercicio así, por favor. Tú tienes que encontrar... Es este límite inicial. Tú tienes que cerrar el ejercicio con el límite inicial. Es decir, que esto al final es igual a cero. ¿Qué? ¿Qué? Sí, pana, mira, sí, hermoso, bello, elegante, espectacular. Y yo quiero mostrarte algo. Ven acá un momentico, yo quiero mostrarte algo. Yo voy a agarrar aquí, mientras que, mientras que voy a abrir GeoGebra, cuando estás estudiando, yo te recomiendo esto. Cuando tú estés estudiando, chamo, grafica eso. En serio, llámalo f de x y grafícalo para que tú veas, porque es una expresión. Mira, f de igual a quién? Lo va a escribir como una división, ok. Atención por favor, cosecante, ya ahorita les voy a mostrar pantalla, lo estoy escribiendo yo para mostrárselos a ustedes, cosecante de 3x, esto está dividido, ok, dividido entre x al cuadrado menos la cotangente elevado a la 3, ya van a ver cómo va a quedar esta belleza, yo les voy a compartir pantalla ahorita, solo que necesito leer aquí lo que estoy teniendo, menos cotangente de la 3 por la tangente de x, vean obviamente, obviamente, miren, miren cómo lo tengo acá miren la gráfica, cosecante de 3x de sobre... miren esa gráfica, esto es lo que tú tienes que entender a ti te está pidiendo que lo grafiques, no, no y es una función periódica, esto tiene periodicidad pero qué te están solicitando, que tú entiendas qué es lo que está pasando mira, básicamente en nuestro ejercicio observa por favor la función tiene esta gráfica. Mira, mira esta belleza, mira. Es esta gráfica. Y mira lo que pasa cuando X tiende a cero de esa función horrible. Sí, muchachos, es una función horrible que vamos a hacer. Mira, mira, mírala. Es espantosa. ¿Te están viendo que lo hagas? No, pero yo quiero que tú entiendas por qué se está haciendo cada uno de estos detalles. Así es que se estudia la matemática, Tigre. Mira, mira, esto, cuando X tiende a cero... Tú estás encontrando que el resultado fue cero. Es verdad, mira. Cuando x tiende a cero por la izquierda, mire esa belleza. Cuando x tiende a cero por la izquierda, la función se pega a cero. Y cuando x tiende a cero por la derecha, la función también se pega a cero. Por eso los límites laterales, al ser iguales, el límite existe. Por esa razón, mi gente bella, para cerrar con este ejercicio y empezar a responder preguntas, es que el límite... Cuando X tiende a cero de esta cosa, no seamos unos robots y entendamos por qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, por eso tiende a cero. ¡Qué golazo! ¡Qué cosa tan espectacular. plus! Detalles técnicos en el camino. Tú dices lo siguiente, voy a ir recapitulando algunas cosas. Detalles técnicos en el camino. Mira que al final, ya cuando nosotros llegamos a este punto, cuando llegamos a este punto, límite X tiende a cero y es seno cuadrado de x sobre el seno de 3x, ahí límite notable papá, tienes que pensar en límite notable, aquí fue un punto clave del ejercicio, ¿por qué? porque ya la variable, ya la variable tiende a cero, si tú, eso, los, eso se explicó en plataforma, en la parte conceptual, venga un momentico, los que están en epsilon plus y los que ya han entrado aquí en la, en la en comentarios fijados está la página web, por favor vayan a la página, se registran, saben que tienen 15 días gratis en el servicio. Usted eso ya se explicó con detalle, a mí no me venga a decir que por qué, que es el límite notable. Miren, si está el sistema ahorita de Epsilon Plus y aquí está el límite notable. Por ahí, ¿dónde está el límite de trigonométrico? Aquí, míralo. Límite trigonométrico, hablamos del límite notable, seno de una función sobre la misma función. No es seno de x sobre x, oíste. Es seno de una expresión matemática sobre la expresión matemática. O sea, yo si quiero, puedo llegar a tener seno de CB. ¿Sabes qué es CB? Dividido entre CB. Mira. Si yo, el, C, el argumento del seno está dividido entre la misma expresión que es el argumento y yo llego a tener esto dentro de un límite cuando x tiende a 0. o cuando la variable tiende a 0 de mi expresión, eso sería igual a 1. Si tengo esto sobre esto, lo que tenga yo ahí arriba, CB es cualquier vaina. ¿Ok? O sea, yo puedo tener aquí seno de... Eh, la tangente de x sobre la tangente de x. O sea, eso es 1. Es no, que yo tengo... Es una, una composición de función. Arriba tengo seno de la raíz cuadrada de x menos 2 sobre la raíz cuadrada de x menos 2. Si el límite, cuando la, la, la variable tiende a un valor en específico, eso es 1. Pero aquí te van a decir límite cuando x tiende a 2. Entonces tienes que hacer primero un cambio de variable. Tienes que hacer primero un cambio de variable para poder responder y poder decirle al profesor que eso es uno. Pero es el límite notable, el que, tiene, el que tienes que tener en consideración. Entonces, ¿por qué se dividió entre 3X? Por conveniencia. Porque tú el seno cuadrado que está arriba lo puedes separar en seno por seno. Y el de abajo que es seno de 3X. Oh, if only you... Si tan solo tú tuvieras aquí seno de 3x entre 3x, esto, cuando tú separas el límite como lo hicimos aquí abajo, esto sería un límite notable, eso sería 1. Por eso tú se lo agregas, pero tú no me puedes alterar la expresión inicial, por eso tienes que agregar, tanto en el numerador como en el denominador, el fulano 3x, para que puedas comprender que la expresión, me voy a poner aquí más chiquitico, quedaría esto es extra, ¿Por qué? Porque yo estoy garantizando que esta expresión que está aquí es equivalente a esta. Yo no la puedo cambiar. Si yo divido arriba entre 3x, tengo que dividir abajo entre 3x. Si yo multiplico arriba por 5, abajo multiplico por 5. Si yo multiplico arriba por 10, abajo multiplico por 10. Entonces ahí tú dices, bueno, el agregarle 3x a este es agregar 3x arriba y este me lo puedo traer para acá. Seno de x entre x, ya yo sé que es un límite notable también, y este 3 me estorba, sácalo. Si está extra, es una constante, sácala. Pero como es un tercio, por eso fue menos 8 ocho -8 tercios. Entonces, límites notables es la clave del éxito. ¿Ok? Espero, mis panas, que este ejercicio haya quedado claro. Todo el trabajo algebraico que se hizo para poder llegar a esta belleza. Lo hice por un camino extenso para repasar muchas cosas, muchos detalles. Qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Y que sea para ti de conveniencia. Mira cómo al final el resultado de esto, se puede decir que tiende a ser. Y tú dices, ah, qué cool. Y yo les voy a mostrar algo, en serio, mire, les voy a mostrar algo. Por ahí me mandaron hace 20 minutos, 20 minutos no, por ahí me mandaron, como 20 minutos antes de empezar el live, quise decir, 20 minutos antes de empezar el live, a mí me mandaron esta imagen. Yo quiero que lo vean. A mí me mandaron esta imagen, atención. Que no, mira, el ejercicio es este. En tres patadas. Pum, pum, pum. Pero eso no significa que esté mal. No significa que el proceso mío esté malo. Simplemente son procesos paralelos para llegar al mismo resultado. Y quiero que lo analicemos juntos. Pero antes, quiero ir saludando ahorita, no sé si Saciro, Saciro, MIB. Hola, es mi primera vez en uno, eh, viendo uno de tus directos. Tienes mucha profesionalidad. Saludos, Panita. Muchas gracias. Bienvenido a la manada. Espero que te hayas suscrito. Ah, no, sí, porque si escribiste en el chat es porque estás suscrito. <risa> recuerden porfa que para hacer preguntas en el chat, para escribir mira, no me quedó claro tal cosa, tú puedes subir un momentico a tal punto para repasar esto otra vez para poder escribir en el chat tienes que haber iniciado sesión en el navegador en Google, en YouTube y haberte suscrito al canal para que te pueda activar el chat allí ¿de acuerdo? profe, una pregunta, ¿por qué se divide el seno entre 3x? entendí que es para conseguir el límite notable pero ¿cómo sé yo que puedo hacer eso? yo creo que ya lo respondí Manuel eh, lo acabo de leer creo que me adelanté a la pregunta tuya ¿cómo sé yo que puedo hacer eso? hermano, usted puede hacer lo que quiera siempre y cuando no altere la expresión original bajo tu conveniencia bajo tus necesidades bajo lo que requieres bajo tu, más que necesidades bajo tu propósito este seno de 3x si yo tuviera aquí un 3x ya es un límite notable, pues se lo agrego pero yo no puedo agregárselo porque yo soy, soy ampa, soy malandro. No puedo. Tengo que, ok, no puedo alterar la expresión original. Entonces se lo coloco aquí, se lo coloco arriba. Ahora, el de arriba me sirve también. Insert stick de Messi, me sirve para uno de los otros senos. Qué brutal, golazo, siga. Ok. Entonces ahí tú dices, chill, todo eso aplica, cumple y te beneficia. Alba. Con todo el gusto del mundo, Alba. Espero que hayan aprovechado al máximo todo el material que hay por allí de límites. Espero que este ejercicio les haya gustado y haya quedado muy claro de pana. Eh, es un parcial de, de hace unos años. Eh, me pareció interesante el ejercicio porque exige álgebra, exige trigonometría. Y lo quise hacer por el camino largo. Esto fue un camino largo para que lo entiendan el porqué de las cosas. Yo no quiero que ustedes sean unos robots. Yo siento que los errores típicos de los estudiantes es agarrar y buscar esto. Y tratar de entender esto. Tratar de replicarlo como que si fuese... Como que si fuese leer literal. Es como que agarrar, no a un libro. Mira el libro que tengo aquí. Es como que agarrar el libro y querer hacer y qué es. No, pan, eso no es así. O sea, ¿quién te dijo a ti que eso se estudia así? Entonces... Primero, ¿qué te invito yo? ¿Tú llegas a ver estas cosas? ¿De verdad? O sea, intent, in, eh, interprétalo. Todo. O sea, cosecante, mira, cosecante también la cambiaron a 1 sobre el seno de 3X. La cotangente a la 3, eh, que de hecho no es necesario por notación poner TG con cot es suficiente. Eh, pero bueno, coseno a la 3 de 2X, seno a la 3 de 2X está bien y la tangente la cambiaron. Este primer paso para los dos fue igual. Pero, de una vez allí, si te das cuenta, cambiaron el seno a la 3 de 2X. Míralo. De una, sin anestesia. Automático. Y se lanzaron de una vez, esto es 8, ¿qué? 8 seno, ¿what? ¿Qué hizo esta gente? Ah, imagínate. O sea, en esta fracción, ok. Mira, eso está bien. Coseno a la 3 de 2X por seno de X. Y aquí abajo te quedaría... 8 seno a la 3 por coseno a la 3 por coseno, entonces este seno a la 3 con este seno que está aquí arriba, por eso queda seno al cuadrado, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí abajo, mira, por eso quedó el seno al cuadrado aquí abajo, porque se simplificó seno a la 3 con seno aquí arriba, seno al cuadrado aquí abajo, y coseno a la 3 por coseno, por eso le quedó coseno a la 4. Eso está bien. Y... Lo que hicieron fue reescribir este pana con este pana y luego restaron las dos, eh, restaron la expresión. Restaron X al cuadrado por todo esto. Mira, X al cuadrado por 8. Te sugiero que no pongas el 8 luego del X al cuadrado, sino al principio. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Entonces 8X al cuadrado, seno al cuadrado. Eso está bien menos coseno a la 3, eso está bien. Aplicó doble C, míralo aquí abajo, igualito, y ahí fue donde puso indeterminación. O sea, ni siquiera es el arranque, ¿no? La, el arranque, eh, tú tienes que poner la indeterminación. ¿Qué quiso decir con esta indeterminación aquí? Que tú no has quitado la indeterminación todavía, tienes que seguir trabajando. Y mira que de aquí, por arte de magia, <ríe> ah, mira! Por arte de magia, seno de 3X... Le pusieron un 3X aquí arriba. Este seno cuadrado lo separaron como seno por seno. Y el 3X que agregó lo pusieron aquí abajo también porque le conviene. Y le quedó todo este chorizo luego. Sí, este que está aquí es un límite notable porque tú puedes agarrar y reescribir este pan aquí abajo como 1 sobre 3X. Entonces separó este con este con este. Y de una... ¡Oh! Eso es igual a cero. No significa que esté mal. Pero hay profes que tú le pones esto así, con ese proceso, y te lo pone malo. El profe es quisquilloso. No ah, sin nombre. Yo te lo pondría bueno porque tú eres un crack al darte cuenta que de aquí tú saltas para caer y de una estaba en cero. Brutal. Tú me estás demostrando que sabes. Pero hay profes que tú tienes que ponerle una carta de amor. Por eso yo aquí... Te puse todo el proceso con calma por si acaso, porque uno no sabe, obviamente la gráfica no se la tienes que hacer, esto es para que tú entiendas por qué dio cero, pero todo el proceso con calma, con calma porque para estudiar en un examen ya con agilidad tú vas respondiendo las cosas.